Cuando vamos a comprar algo tenemos que buscar presupuesto obligatoriamente ok ciertamente cuando uno se va a cortar el cabello tiene que buscar también lo barato lo más barato y te haces el corte de la máquina cero porque ese corte es barato y te permite ahorrar entonces qué pasa vamos a buscar sea más barato para cortarnos el cabello ok, tranquilo y es así, porque hay que buscar siempre lo más económico ok, un besito pues